Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy por fin sale el nuevo pase de temporada. Joder, estamos aquí analizando solo el principio de selección del modo. Y luego que en el Battle Royale, pues aparece un casco similar al de Metroid, o sea, flipante. Y en el Salvar el Mundo, pues una chica dinosaurio. Vamos a darle ya y ver el trailer porque tiene que estar increíble. Así que y brico. Oh my god, oh my god, pero que hace ahí un Gundam, Metroid, Destiny... Jesus LOL Me <risa> está salmando, fuck <risa> What the fuck <risa> Señor Plátano Oh Estás entrenando, tío. La polla. Necesitan comer. ¿Qué hay que hará acá ahora? Oh, shit. Los Yo ganadas ahí. Ahí está, Gundam la polla o sea, será uno de los trajes más entrañables Tom Hanks tío tiene una capa de banana no el futuro es vuestro madre mía, se la han currado en verdad en el trailer <ríe> La puta, bueno, en, el, en la intro Increíble Increíble, chaval Fuck la, Me alegra mucho Seguir otra temporada aquí, jugando a Fortnite Gracias a... Wow, el primer traje es la polla O sea, la pollísima What the fuck, son Gundams, tío Metroid, Metroid Wow, en verdad los dos primeros trajes son la polla antes de nada vamos a darle a comprar. <risa> pero ya. Así que vamos a comprarlo ya, joder. Guau. Wow. Primeros ocho niveles. A analicémoslo. El traje de Roach. Que es la joya, O sea, más Overwatch imposible. Centinela. Está guapo, pero.. Mmm, que, que tenga un pico. O sea, que sea si un gallo me toca las pelotas. Porque está guapo. Muchos desafíos a todas de los niveles 100 seguramente Oh my god Wow, analicemos Neoválvulas ¿Qué? Raro, herramienta de recolección O sea, dos hachas ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué coño, tío? ¿Qué guapo? O sea, eso me ha molado 365 días Movimiento naranja Lol ¿Qué coño? Turbo giro. Está guapo. Camuflaje maduro. Cometa de campo. Oh shit. Vaya mierda. Oh, que nos saltamos a. John C <ríe> Del búnker, tío. Qué puntazo. Qué puntazo, Dios mío. Es la skin más extraña que han metido en Fortnite hasta ahora, o sea. En plan, enigmática. Joder. Guapísimo. Una puta mascota robot Gallineo What? What the fuck, tío Maldito oh, Camuflaje que he tenido está guapísimo Vale, vamos a poder tirar un frisbee Tenemos aquí el pico que sale con Con el puto náufrago Esta vez es un pico <ríe> Coño, espera que seguía <ríe> Tiene flow, tiene flow Vega, ¿ok? No sé qué será la tercera, o sea, qué guay, ¿vale? Está guay, en verdad, no está mal <ríe> Bananas Postcombustión Vociferador Wow, es un puto micrófono, mola nos vamos aquí. Letrero giratorio. ¿Qué coño? What the fuck? Este paso de batalla es muy vacilón, ¿eh? Es muy puto vacilón, oye. Vale, llegamos casi al casi nivel 100. Tenemos aquí un disco volador. O sea, flipante No está mal el traje, <ríe> por lo menos. Este era tuyo, madre mía. Se lampa guapísimo Represalía, más naves espaciales, wow. uf casi casi nivel 10, chavales, chavalas. Oh my god, camuflaje de tormenta guapo. Demi. Épico, indumentaria. O sea. Ah, vale. Es una indumentaria. Qué coño, tío. Están metiéndose. Skin dentro de las skins. Vale. Meo mundo. This shit, this shit. Vale. Este me mola, eh. Bastante guay. Vale, y nos hace. ¡Wow! Este sí que sí, eh. Puto Bundan, tío. Aumento de poder y el nivel 100. Es un trotamundo, tío. Pero es un trotamundo cheto. Ah, vale. ¡Wow! 11 formas de poner el nivel 100. Increíble. Joder, que se mola, ¿eh? Dios, es Steve, flipante me, me, me atrevo a decir porque me gusta mucho el anime de, de robots, o sea, el Mecha Que esta es la mejor que vamos a jugar, parece ser Guapísimo, bueno, guau, wow, qué coño, tío Qué carajo Se ha caído como el culo Y puede que nos revienten ya Solo, tío Vale, nos lo cargamos, tío. Bien, bien, bien. Tenemos que usar su luz ya, ¿eh? Está rotísimo. ¿eh? increíblemente rota o sea este arma está rotísima uff casi me mata lo otaku, tío ¿Viste? muy fucking triste tío. Madre mía, qué triste. Joder, que es barma.